Se agradece la presencia del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. <Susurra> Pesa nada. La, Pero si resiste no las. Resiste los impactos de 762 de por 51. Este, y entonces, pues, incluso por encima de un acero de un nivel 5.